Como siempre los saludo con enorme gusto, espero que los cercanos a su corazón estén bien. Me permito transmitirles lo siguiente. El día de ayer se votó por una reforma que quitó a la categoría de gastos catastróficos 33 mil millones de pesos. Es una decisión catastrófica. Muchos de los nuestros van a ser afectados, muchos de los nuestros van a ser afectados vamos a trabajar, a, a luchar con muchísimo más ahínco, con muchísimo más esfuerzo, porque se vienen tiempos muy complicados. La decisión es equivocada, desde donde se le quiera ver. Es una decisión que va a alterar la certeza que tenían los pacientes mexicanos de contar con una bolsa, un fondo, que estaba destinado a su atención. No quiero ahondar. Yo ya establecí la postura directamente en la Cámara de Diputados a través de un documento que todas las asociaciones tienen. Me parece que la decisión que llevó a la reforma, que terminó por quitar los 33 mil millones de pesos del fondo, para gastos catastróficos y pasarlos a no sabemos dónde con esa actitud. Nos dicen que a ah, las vacunas que se tienen que comprar por el COVID y que se va a seguir atendiendo a los pacientes y que tenemos que estar seguros y con certeza de que la continuidad en el tratamiento y el seguimiento de los pacientes va a ser la normal, rotunda, eh, no podemos creer eso, porque ha, ha habido toda suerte de señalamientos que solo han sido señalamientos y no se han aterrizado como realidades que privan a favor de certeza para los enfermos. Es una decisión que va a acarrear consecuencias muy importantes negativas y que, por supuesto, tendrá que ver con un momento histórico en el que se desprotegió a quienes eran los destinatarios de esos fondos para su atención y que hoy están o estamos en una condición muy difícil, muy complicada, porque no tenemos la seguridad de nada. Vamos a seguir trabajando más fuerte que antes, con más ahínco, con mayor determinación. Vamos a señalar puntualmente lo que sí y lo que no se está haciendo, puntualmente quién o quiénes están interrumpiendo procesos, puntualmente quién o quiénes están dando la batalla en estos tiempos del COVID, tan difíciles para todos, pero sobre todo para los enfermos con padecimientos raros. Las enfermedades raras son una especie de COVID permanente. Los veo y los saludo después. Muchas gracias por todo.